Hola amigos, qué tal? Soy Ana Ugarte, nuevamente aquí con ustedes. Me da muchísimo gusto compartir eh, este nuevo video con ustedes, en el cual pues les voy a compartir información única. Pero piensa, ¿qué pasaría si hubiera un método? con el que pudieras pasar todos tus libros, sitios web y cursos que has tomado y finalmente hablar inglés con fluidez, sin miedo ni vergüenzas. Un método que podría transformar radicalmente casi cada parte de tu vida. ¿Te gustaría conocer ese método? Muy bien, en Sherlingo lo tenemos. Y esto es diferente a todo lo que seguramente has hecho antes. Y los resultados están completamente garantizados. Hemos descubierto una manera rápida y fácil de aprender y de hablar un nuevo idioma. Lo más importante de todo es que nosotros hemos ayudado a más de miles de personas en los últimos cuatro años. Y se ha convertido en mucho más. Nosotros estamos derribando barreras dentro de nuestras comunidades, ayudando a hablantes nativos del inglés, y de español a que se vuelvan literalmente amigos una vez que tú sabes cómo realmente progresar mejor dicho a hablar inglés entonces puedes ganar la confianza para tener una verdadera conversación cuando tú tienes esa conversación cuando tú tienes esa confianza ahí es cuando tú te vuelves fluido así que de eso se trata esta serie estás listo para finalmente hablar inglés nuestro programa ha ayudado a muchas personas, muchos maestros, enfermeras, oficiales de policía y a personas como tú y como yo de todas las edades. Entonces, primero, cuando pienso en cómo eres tú, cómo te sientes y cómo me he sentido yo, eso me hace recordar, me hace pensar en Monique y en saraí Monique quería hablar español, saraí es de México y quería mejorar su inglés. Ambas se conocieron a través de Cherlingo y en ellas intercambiaron sus números de teléfono en la primera reunión. Luego se encontraron para tomar un café unas cuantas veces y posteriormente empezaron a hacer excursiones juntas. Hicieron un rafting. Por cierto, Saraí nos mencionó que fue lo más divertido que ella había hecho. Y más recientemente incluso fueron a hacer paracaidismo juntas. Practican entre sí una hora. Se mandan de textos y se llaman. Ellas practican juntos. Sí. ¿Qué pasa si pudieras encontrar a alguien con quien practicar? Y mejor aún, si se hicieran amigos. Pero bien, antes de contarte más sobre este programa, tengo que advertirte porque este es un lanzamiento en línea. Es un nuevo modelo para este programa que el registro solo va a estar abierto por un tiempo corto. Luego lo cerraremos los registros y comenzará el programa. Esta es la primera vez que abrimos Sherlingo en la comunidad en general. Estamos entusiasmados. Es diferente, pero es real, es único. Es un modelo que hemos probado y que sabemos que funciona muy bien. En los tres videos de la semana pasada, compartí los secretos de Sherlingo. Te mostré lo que tú necesitas saber para realmente aprender de manera efectiva, te mostré cuánto tiempo lleva alcanzar diferentes niveles y además compartí el método que usamos en Cherlingo para practicar con tu, pa con tu compañero, compartí todo esto y te mostré cómo puedes hacerlo por tu cuenta y gratis. Pero ¿qué ha sucedido? Muchísimas personas nos dijeron que quieren más. Quieren acceso a la comunidad de Sherlingo y a nuestros materiales. Y quieren que alguien los guíe en este camino. Qué emocionante, ¿verdad? Pues ya sea por trabajo o por alguna otra razón, estoy segura que este programa que estamos lanzando te va a ayudar a hablar inglés. Recuerda que hay miles de lugares en línea para aprender vocabulario y gramática, y muchos son gratis. Y sabemos que algunos de ellos son muy buenos. Pero esa no es la razón para unirte a la familia Cherlingo. Lo que necesitas más en tu búsqueda de hablar inglés es la práctica y francamente Cherlingo es único. Yo no conozco ninguna otra organización que ayude a hacer esto. Además, tiene el soporte y una comunidad donde tú eres aceptado y alentado para aprender y sobre todo para seguir adelante. Entonces, cuando tú te unes a, a ShareLingo en cualquier nivel, tú obtienes acceso a la comunidad. Eso es para hablantes de inglés y español que buscan compañeros que pueden tener preguntas casi sobre cualquier cosa. Mientras tú estás viendo este video ahorita en español, hay muchísimas otras personas que han, están viendo la versión en inglés de este video y ellas están soñando con hablar español y sobre todo esperan encontrarse con alguien como tú. Ellos se unirán al grupo privado de iShareLingo para encontrar un compañero de práctica. Además de ser parte de este grupo, entonces tienes acceso a cientos de lecciones que se han utilizado aquí en nuestros grupos de ShareLingo en Denver. Son lecciones que nos han tomado años armar. Pero más importante aún, lecciones con las cuales tú obtienes recursos que te ayudarán a comprender tus objetivos, tu motivación. Y muy importante, a crear un plan de estudio, un plan que te haga tomar ese éxito, que te haga alcanzar el éxito que tú estás buscando. Tú aprendes a encontrar un compañero de práctica. Con hablantes nativos del inglés. Tienes acceso a una comunidad donde participan otros hablantes de inglés y de español tal como tú y como yo. Además es una comunidad de hispanohablantes y personas eh, nativos del inglés todas juntas en un mismo lugar buscando una forma de mejorar su inglés y su español. Hemos dividido esta capacitación en módulos individuales para que tú puedas hacer progresos. No importa qué nivel estás empezando, principiante, básico, intermedio o avanzado, todos podemos siempre mejorar, créeme. Y, sobre todo, podemos ayudarte en cualquiera del nivel en el que tú te encuentres. Por ejemplo, en el nivel de principiante, si tú practicas con un ser humano, ayudas a construir una fuerte base del idioma. Entonces, no creas malos hábitos de pronunciación. Los cuales son muy comunes. En los niveles avanzados hay muchas preguntas que un amigo, una persona real, puede y responderá. Y los libros y los videos en YouTube no siempre lo hacen. No pueden hacerlo. Ahora, incluso después de que este programa termine, aún tú puedes tener acceso a este grupo por lo que serás capaz de interactuar con la comunidad y obtener ayuda o hacer tus preguntas. Encontrarás que la habilidad aparece en tu propia convivencia y esto simplemente no tiene precio. Imagínate por un segundo poder llamar o enviar mensajes de texto o incluso cenar con tu amigo o tu amiga que habla inglés. Amigos, para practicar más, mejorar para ser mejor, para compartir culturas. No hay precio que tú le puedas poner a esto porque es simplemente increíble. También puedes obtener archivos de audio y video que pueden ayudarte a aprender y a pronunciar más y mejor. Tú puedes aprender cómo practicando juntos y cómo a través de los materiales bilingües que estarán para ti, son esas cosas claves que te ayudarán a ser exitoso. Vas a descubrir por qué la pronunciación es importante, pero no tu acento. Averigua cómo aprender 10 palabras por día. Yo te mostraré cómo hacer esto en este curso. En conclusión, vamos a cubrir mucho terreno con este material y vas a salir por el otro extremo de la confianza para hablar inglés con personas reales. Pero eso no es suficiente. Yo quiero llevarte más allá de solo saber y pasar a la acción. Así que voy a darte una manera de conectarte con los hablantes de inglés que también se están registrando en esta serie que hemos preparado en Sherlingo. Entonces, a estas alturas probablemente tú ya estás pensando que esto es maravilloso, que esto es justo lo que has estado necesitando, lo que has estado buscando. Y sabes que es una cosa curiosa que muchísimas personas nos hacen los mismos comentarios. El objetivo de Charlingo es ayudar al menos a un millón de personas en los próximos cinco años. Y nosotros no podemos hacer esto por nosotros mismos, solo conectando personas en Denver. Es por eso que estamos abriendo este nuevo método porque sabemos que es posible hacer estas conexiones a nivel mundial. Estamos creando ahorita mismo archivos de audio y video de las primeras 5,000 palabras más comunes en orden de su uso en inglés. Y hemos estado dividiendo estos videos, estas lecciones, en bloques individuales de 10 palabras a las que podrías tener acceso diariamente. Una lección diaria con 10 palabras. Puedes ver los videos, puedes descargar los mp3 a tu teléfono y escucharlos una y otra vez. Esto definitivamente ayudará a tu pronunciación. Es simplemente importante. Entonces ahora probablemente tú te estés preguntando, ¿cuál es el costo de este programa? Pero déjame decirte que en verdad es muy accesible y hay dos caminos por los que tú puedes hacer este proceso con Sherling. Uno es un plan de membresía mensual para personas que quieren ir a su propio ritmo o en su mayoría solo quieren ser parte de la comunidad de Sherling. Y el otro es una opción más rápida que incluye otros recursos o incluso entrenamiento privado. Pero primero déjame hablarte de nuestras opciones con la membresía. El paquete estándar que hemos creado por tan solo 10 dólares al mes. Lo sé, es barato, claro que sí. Este curso por 10 dólares al mes incluye un curso completo, un curso bilingüe de Sherlingo para cualquier nivel más los materiales bilingües de iShareLingo, lecciones diarias, archivos de audio para escuchar y acceso a la comunidad privada de iShareLingo. Cada curso de ShareLingo, el com curso completo inglés, incluye materiales eh, de 10 lecciones más muchos otros bonos con los que tú podrás practicar. Cada uno fue desarrollado para un curso que usamos aquí en Denver que dura 10 semanas muy bien déjame continuar la membresía plus la membresía plus tiene un costo de 20 dólares al mes tiene todo el contenido de la membresía estándar más archivos de video, seminarios web semanales donde puedes obtener todas tus preguntas respondidas puedes tener soporte en nuestra comunidad y de nuestro personal luego tenemos una opción de membresía que cuesta $5 dólares y otro por solo un dólar tú podrás saber bajo este vídeo eh, las comparativas de planes y los beneficios que te pueden ayudar enormemente ajustándose a las diferentes necesidades que tú puedas tener muy bien ahora ya sabes de qué se trata nuestros planes de membresía son planes que hemos creado para ti a un bajo precio mensual en el que tú decidirás el que se adapta mejor para ti un dólar cinco diez o veinte dólares al mes la otra opción que hemos creado es eh, parte de una orientación más personal aunque nosotros ya te hemos dicho cómo puedes hacerlo todo por ti mismo algunas personas requieren o nos están pidiendo una solución personalizada así que tal vez tú puedes ser una de estas personas interesadas en algo más rápido y personal es como por ejemplo si tú quieres bajar de peso tú lo puedes hacer por ti mismo el éxito es más probable en cambio si tienes un entrenador que te ayude no es así entonces tenemos esa opción además tenemos una opción de 125 dólares para un curso completo de inglés este precio eh, con este precio tú accedes a materiales que igualmente los hemos desarrollado aquí en denver e incluyen 10 lecciones cada curso más muchísimos otros materiales de bonificación y motivación tú puedes acceder a ellos en cualquier momento y por el tiempo que quieras pero tú vas a ir aprendiendo a tu propio ritmo en tu tiempo, en tu espacio. Estos materiales y lecciones te muestran cómo trazar tus metas y cómo hacer un plan de éxito y te dan acceso a la estructura que nuestros entrenadores usan, pero tú lo haces por ti mismo en el tiempo que tú decidas. Finalmente, nuestra última opción es entrenamiento. Primero, te podemos ayudar a evaluar tu nivel inicial actual. Te daremos eh, ayuda para que tú hagas y ayudarte a hacer un plan para el éxito, a planificar un horario, a encontrar un compañero práctica en tu nivel y te ayudaremos, te enseñaremos a practicar con ese compañero. Esta opción de mentoría o coaching privado tiene un valor de 395 dólares para un curso de 10 semanas recuerda tendrás acceso a los materiales mencionados anteriormente por el tiempo que tú deseas por siempre además cinco llamadas de tutoría de 30 minutos cada una a través de skype o zoom cuatro sesiones en parejas de una hora donde te ayudaremos a ti y a tu compañero a practicar juntos muy bien ahora y como parte de este lanzamiento también te ayudaremos a conocer a tu compañero de práctica. Y finalmente, solo como parte de este programa, haremos semanalmente seminarios web de preguntas y respuestas. Eh, y tú tendrás acceso a ellos de manera gratuita. Pero es importante que recuerdes que esta oferta es válida únicamente durante esta semana de lanzamiento. Luego nosotros vamos a cerrar estos registros para poder empezar el curso y el entrenamiento. Esto es importante que tú lo recuerdes y sobre todo las diferentes opciones que te estamos brindando. Membresía por 1, 5, 10 o 20 dólares al mes. Mentoría privada por 395 dólares que corresponde a una duración de tres meses para un nivel específico, un curso específico de inglés y además vamos a ofrecerte la opción de programas de un curso completo por 125 dólares que tú puedes hacer por ti mismo, en tu tiempo y a tu ritmo. Recuerda, en cada uno de nuestros programas, nosotros estamos ofreciéndote ayuda para encontrar a una persona y, sobre todo, te vamos a ofrecer ayuda para que tú sepas qué hacer con esa persona. Recuerda, si realmente quieres hablar inglés, entonces deja de estudiar y empieza a practicar. Piensa por un instante que tu vida puede ser completamente diferente si te comprometes a seguir adelante. Así que bien, sigue adelante y haz clic en el botón de abajo del video y únete a nosotros en iShareLindon. Es importante. Recuerda, cuando se cierren las inscripciones, estaremos ayudando a muchísimos de ustedes a encontrar un compañero de práctica. Y los primeros registrados, pues obviamente por la cantidad de demanda que estamos teniendo, van a tener prioridad. Nuestra conclusión es, si quieres entrar, actúa rápido porque la opción de registro nunca la dejamos abierto por mucho tiempo, porque queremos brindarle una atención personalizada a cada uno de nuestros estudiantes. Cuando tú te registras, es importante, como parte de un bono de bienvenida, te daremos eh, un contenido exclusivo para ayudarte en tu aprendizaje, más un paquete de bonificación cada mes mientras tú seas miembro. Así que ahora tienes 30 días completos para ver si nuestro programa es el adecuado para ti. Si tú determinas que no es así, infórmanos, comunícate con nosotros y con muchísimo gusto te vamos a devolver tu dinero, sin molestias, sin resentimientos. Si tú no estás satisfecho, nosotros tampoco, pero sabemos que lo vas a estar. Este programa es para ti. Así que si estás listo para hablar inglés, entonces tu próximo paso es hacer clic en el botón de abajo y estarás listo para tener éxito hablando inglés. Así que recuerda, ahorita es el momento de actuar. Inscríbete hoy mismo y empieza a hablar inglés con fluidez, con confianza y empieza a tener nuevos amigos y a practicar. Recuerda que tienes una gran decisión que tomar y nosotros no podemos hacerlo por ti. Lo único que podemos hacer es decirte que Sherlingo funciona. Funcionó para mí. Funcionó para miles de nuestros alumnos, así que no esperes más, únete a nuestra familia ya mismo, pronto. Queremos que seas parte de Sherlingo, no lo dudes más, te estamos esperando. Pues muy bien, me dio muchísimo gusto, como siempre les digo, en verdad me da mucha alegría compartir estos videos con ustedes. Espero verlos muy pronto dentro de Sherlingo. Nos vemos.